de tal manera que ahora voy a volver a unity y aquí en unity lo que nos falta es asignar por un lado eh, ya habíamos hecho por ejemplo si selecciono aquí nodo 0 fijaos que ya había seleccionado los distintos nodos no pero eh, lo que voy a hacer es por un lado en Spring 0 fijémonos que tengo que tener por aquí el nodo a y el nodo b y están vacíos lo que voy a establecer es cada uno de ellos. Entonces voy a establecer el nodo 0 va a ser el nodo A y el nodo 1 va a ser el nodo B del muelle 0. Seleccionando el muelle 1 establezco que el nodo 1 es el A y el nodo 2 es el B. Y por último en el muelle 2 establezco que el nodo 2 es el A y el nodo 3 es es el B, ya digamos que he establecido los nodos que tiene cada muelle, si me voy ahora al physics manager, fijémonos que tengo una lista de nodos y de muelles, pero está vacío, por ejemplo, si pincho en lista de nodos, efectivamente no tiene ningún nodo, lo que puedo hacer es modificar el valor que tiene este, este objeto, eh, establezco que son cuatro, y aquí ya puedo establecer todos. Entonces establezco nodo 0, nodo 1, nodo 2 y nodo 3. Ya tengo los cuatro nodos en mi lista de nodos del Physics Manager. Lo mismo ocurrirá con la lista de muelles que vale 0. Tiene que tener tres muelles. Por lo tanto escribo aquí un 3 y ya tendré los tres muelles. El muelle 0, el muelle 1 el muelle 2 ¿vale? y luego eh, vamos a hacer en las propiedades del nodo 0 voy a establecer que sea un nodo fijo ¿vale? de tal manera que ese es el único que va a estar fijo y todos los demás van a poder oscilar entonces ya tenemos todo preparado y lo que voy a hacer es que voy a arrancar la animación le damos aquí al play os recuerdo que la animación por defecto siempre sale parada. En Physics Manager tengo aquí la pausa. Entonces voy a desactivarla y voy a comprobar a ver qué ocurre. Mirad, aquí vemos lo que está ocurriendo. Este es el nodo fijo y los demás están oscilando. ¿vale? Si queréis voy a hacer, hacerlo más grande. Le voy a dar a Maximize on Play y se va a ver mucho mejor. De tal manera que vemos que efectivamente hay un nodo que es este de aquí y los demás están oscilando con las distintas fuerzas que hemos incluido. ¿Vale? Entonces, recordad que solo hemos incluido la, la fuerza de la gravedad y la, la fuerza de la de los muelles. Bueno, veis que está haciendo cosas muy raras. Bueno, esto ya se esto ocurre porque en Physics Manager tenemos el método Euler explícito que suele diverger. Entonces voy a utilizar el método simpléctico mucho mejor. Este no, no diverge. Entonces voy a volver a animar la, el sistema, la animación, la ponemos en marcha. Y aquí de nuevo volvemos a, a marcar, eh, a ver cómo efectivamente se están moviendo los muelles. Como no hemos añadido ninguna fuerza de amortiguamiento, los muelles no paran nunca. ¿vale? Tampoco hemos añadido ningún tipo de fuerza de colisión que eh, cuando en alguna ocasión se crucen entre sí los lo muelles, los cilindros, o se toquen incluso los, las esferitas, como justo acaba de ocurrir, pues eso no se detecta, con lo cual eso sería algo que tendríamos que, que mejorar, ¿vale? Bueno, eh, lo que sí es interesante es que yo he establecido el nodo 0 como eh, de tipo fijo, ¿vale? Por ejemplo, puedo establecer también el nodo 3, que es el extremo contrario, Puedo establecer que también es fijo. Voy a ver ahora, es como tener los dos extremos del muelle sujetos. Con lo cual, ahora solamente pueden oscilar los dos nodos centrales. ¿vale? Es decir, eh, hemos hecho muy bien la programación para que esto sea absolutamente flexible. Igual que a un determinado nodo, por ejemplo, el nodo 2, le podemos establecer, por ejemplo... Una cierta velocidad, voy a poner una velocidad en Z, que sería en este eje azul, por lo tanto en vertical, eh, per, per, per, perpendicular, voy a poner velocidad 2, a ver, velocidad 2 y el nodo 1, pues eh, que es el contrario, pues le voy a poner una velocidad, por ejemplo en I para que cambie un poquito, velocidad en el eje verde hacia arriba, pues velocidad de 2 también. Vamos a ver cómo cambia la animación. Vamos a ver, arrancamos y veis cómo efectivamente ahora la animación eh, no está en un único plano, sino que los nodos se están moviendo en las tres dimensiones, ¿vale? Porque hemos dado velocidad en Y en Z. Y el muelle, los muelles están orientados en el eje X, por lo cual esto está orientado de todas las maneras. Por ejemplo, puedo establecer incluso que el nodo 1 ahora sea el nodo fijo, y los otros nodos, pues no son fijos, es decir, un nodo intermedio, claro, el nodo 1 le voy a quitar la velocidad porque ahora no tiene sentido. Por lo tanto, ahora el nodo 1, este, es fijo, y los otros eh, se pueden mover libremente. Vamos a ver qué aspecto tendría la animación. Por lo tanto, veis ahora cómo eh, la animación es completamente diferente, lo único que hemos hecho ha sido cambiar un parámetro en el inspector, ¿vale? recordar también que podemos acceder a los distintos muelles. Por ejemplo, este muelle 1 eh, podemos hacer que sea mucho más blandito, con una constante K de 10. Y el muelle 2, por ejemplo, podemos hacer que sea una constante de 1000, para que sea mucho más duro y, por lo tanto, casi rígido. Entonces vamos a ver ahora qué aspecto tiene. Animamos. Entonces, por un lado, el, este muelle es mucho más blando tan blando que casi se nos sale de la pantalla, mientras que este muelle de aquí es absolutamente de longitud fija, porque lo hemos hecho muy duro, ¿vale? mientras que el otro muelle que sobra no lo hemos tocado, es intermedio. Es decir, podemos configurar nuestro sistema cambiando los parámetros de la masa de los muelles, la constante de rigidez, cuál es el nodo fijo y cuáles son los móviles, ¿vale? simplemente haciendo clic desde el inspector. ¿vale? y hasta aquí este vídeo.